Bueno, pues el primer patrón de repetición que vamos a hacer va a ser el de avanzar dos y retroceder una. De manera que estamos así. ¿Vale? Repito. sería, se trataría de, como siempre, hacerlo primero despacito y luego pues ir aumentando la velocidad progresivamente hasta que lleguemos a, a ver si tenemos, yo no tengo cojones, a ver si tenemos cojones de llegar a los 220, ¿vale? Si llegamos a los 220 ya nos podemos dedicar a esto profesionalmente, porque esto yo creo que, yo para mí sería imposible. Ya me, me he perdido. Bueno, pues este es el primer patrón de repetición. Siguiente patrón de repetición. Bueno, en el siguiente patrón de repetición lo que hacemos es avanzar una... Ah, perdón, avanzar una. Avanzar a la tercera nota y regresar a la segunda nota. Es decir, que si estoy aquí, esta es la primera nota, segunda, tercera, pues voy a ir de la primera a la tercera, luego a la segunda, luego a la cuarta, luego a la tercera, luego a la quinta, ¿vale? De manera que queda así. Y para el regreso voy a meter la sexta, la sexta quiero decir, la primera que el traste esto, y al final del todo, cuando, cuando haya llegado hacia atrás del todo, voy a meter el la, la, eh, primer traste de la cuarta cuerda. De manera que hago para atrás. Perdón. ¿Vale? Todo completo. Perdón. Bueno, aquí hay una cosa que estoy haciendo, que yo creo que es más cómodo y creo que permite ir un poco más rápido, que es cuando tengo que hacer notas contiguas, 2-2, dos, dos, pues hago una cejilla. En vez de hacer... Pues hago... ¿Vale? Cejilla, cejilla, cejilla, cejilla... Uy, esto suena una canción se puede sacar algo. Bueno, repito. Perdón. ¿Vale? Bueno. Pues ya está. Y ahora queda lo melódico, que es lo más difícil. Bueno, y por último llegamos a la escala melódica de, de Mi. Melódica por ponerle un nombre, ¿vale? Eh, no la tengo todavía sacada. Os voy a poner lo que tengo. ¿Vale? Os comento que la escala la escala de melódica de, de la mayoría de los, de los tonos, no vais a tener ningún problema en encontrarla. Y también vais a encontrar facilidad, o sea, vais a tener facilidad de encontrar escala pentatónica de, de Mi. Y cosas en Mi también. Pero la escala mayor de Mi tiene una complicación, que es la, la quinta al aire. Está más o menos fina, no mucho. La quinta al aire que no entra. Entonces al no entrar, eh, pues evidentemente es bastante difícil utilizarla como recurso la escala melódica. Bueno, lo que tenemos ahora mismo es lo siguiente. Lo que tengo es lo siguiente. 2, 4, 1, 2, 0, 2, 1, 5, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14. Tengo que buscar la manera, esto lo pongo, ni siquiera lo voy a repetir porque... Eh, no merece la pena, vale. Si queréis explorar un poquito y verlo y y jugar, oh. todo esto es muy pentatónico, muy bluesero. lo que yo quiero hacer que es la escala mayor vale entonces en el intervalo entre que lo termino de sacar me busco la, la manera pues nada eh, usar esto para para practicar sobre todo lo anterior venga con dios y la virgen santa eh, se me había olvidado comentar una cosa eh, evidentemente si ponéis una cejilla o en este caso le he puesto el spike en el traste 9 pues tenemos Estamos metiendo sí y ya tenemos si sí podemos tocar, ¿vale? Y ¿Vale? podemos hacer todas las tonterías que se nos ocurran. Pero se trata de no poner esto, ¿vale? Se trata de sacar la escala, de tocar eh, con todas las cuerdas al aire a ser posible, ¿vale? Es donde se nos complica la historia. Venga, pues venga, ahora sí, eh, con Dios y con la Virgen Santísima Madre de Dios.